Miro el principio de la para allá que inauguramos hoy. Y el principio de la para allá que inauguramos hoy dice así. Bueno, más o menos, antes de dice así, más o menos dice lo que hay que hacer es, en este momento preciso y en este punto del camino, crear una comunidad, una comunidad de verdad. Una comunidad de conjurados por la verdad, por el bien, por la belleza, por la justicia. De una comunidad de conjurados que buscan ser expresión de lo divino. Algo así como, con ayuda de Hashem, el proyecto El Templo de Pasos en Telegram. Entonces, no, la Torah lo que dice es esto: presten atención. Y reunió Moshe a toda la comunidad testimonial de los hijos de Israel. Acá hay algo muy importante, un detalle, que, que viene especialmente al caso. Hay dos palabras que, si las tengo que traducir a otro idioma, lo más probable es que use la misma palabra para traducirlas, salvo que quiera escribir una frase entera en cada caso. Cuando dice vaya Moshe, lo traducimos por Y reunió Moshe, pero el verbo que usa, sale de la palabra Cajal, un Cajal es un público, pero en términos de un, un colectivo. Una quejila de la palabra Cajal, por ejemplo, es una comunidad. y ¿A quiénes hizo Cajal Moshe en ese momento? Et kol Adat Nei Israel A toda la edad. edad también se puede traducir por comunidad, pero en realidad sale de la palabra ed, que quiere decir testigo. Edad es una comunidad testimonial, es un conjunto de gente que tienen en común haber sido o ser testigos de algo, de algo que... Remueve todo de algo que te cambia la vida, de algo que te cambia el modo en que ves el mundo. Entonces, eso que lo tienen en común, eso de lo que todos y cada uno de los miembros de la edad tienen en común, es ser testigos de algo. ¿Y qué edad es? ¿Qué comunidad testimonial es la que nos lleva a convertir en Cajal en comunidad? es la comunidad de los hijos de Israel. O sea, en el Pshat, en el sentido literal, precisamente en ese momento, todos los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de Israel, que es Jacob, Jacob, y ahora, en lo profundo de lo conceptual, a todos los hijos de la idea de Israel. Y hemos hablado de eso largamente previamente a todos quienes vienen a hacer un pacto de la Torah. Atención, el primer pasuch de la porción de la Torah que corresponde al día que Hashem decidió que podamos hacer este encuentro, dice que Moshe, que es por excelencia sabe El, y por consiguiente la insinuación está en que ambos nombres comparten valor 345, pero aparte toda la sustancia, como lo hemos estudiado de Moshe, es la idea de Esa El, Moshe toma a la comunidad testimonial, por ejemplo, a todos aquellos reunidos alrededor de uno o algunos libros que vienen a, re, a tratar de traducir a lenguaje entendible y aplicable lo que es la Torah de Moshe. Una comunidad testimonial que tienen en común algunos libros, Moshe viene a convertirlos, Moshe, Esabiel, viene a convertirlos en un cajal, en una comunidad. Cuando me di cuenta de eso, dije, vaya maravilla y vaya belleza. Es precisamente lo que estamos queriendo vivir.